sea semipresencial? Repito la pregunta, ¿estaría usted de acuerdo con que la docencia sea semipresencial? Semipresencial es un formato, para la gente que no lo sabe, eh, donde usted recibe clases virtuales y recibe clases de manera presencial una vez a la semana. Eh, por ejemplo, todas las clases eh, o la docencia usted las recibe de manera virtual y va una vez al aula semanal, por ejemplo, y comparte los conocimientos ahí. Imagínense ustedes esta propuesta que está haciendo un, no sé por qué es noticia, que un ex ministro dé una sugerencia y que eso sea noticia en la República Dominicana. Es un ex ministro, creo que todo debe encasillarse en los planteamientos de las nuevas autoridades, porque ya los que están, pues, no están. El exministro de Educación, a propósito, Andrés Navarro, considera que la docencia debe ser semipresencial, el ADP se opone. El exministro Andrés Navarro reiteró su sugerencia de que la docencia sea semipresencial combinando lo audiovisual y virtual con lo presencial sugirió que por lo menos un día a la semana, en aquellas escuelas donde la plataforma digital es muy limitada, las clases deben ser semipresencial. Ante la situación de la pandemia del coronavirus que afecta el país, Navarro consideró que como correcto el uso de la radio y la televisión en la educación, pero tiene que completarse con por lo menos una vez a la semana en las aulas, adoptando las medidas preventivas. La Asociación Dominicana de Profesores fijó su postura de preocupación a alta positividad de contagio de COVID del personal docente, que lo ha llevado a reiterar el llamado a las autoridades de continuar con las clases de manera virtual y desde los hogares para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y asegurar la salud y bienestar para todo el personal del sistema educativo. Miren, con relación a, a esta postura de, o esta sugerencia más bien de Andrés Navarro, ex ministro de Educación aquí en la República Dominicana, me parece, de, de, claro, esto es una opinión, separando, ¿verdad? Eh, me parece ilógica querer llamar ahora, precisamente cuando los picos del de COVID están más altos, no sé si ustedes han visto, han tenido la oportunidad de ver los diarios en los últimos días, Israel, la cantidad de gente fallecida que están presentando. Eh, ayer publicaron 24 muertos y así sucesivamente todo el fin de semana, el eh, diario publicaban 10, 17, 18, 14, es decir que, que prácticamente en dos semanas se han publicado casi 100 muertos en la República Dominicana, lo que significa que algo está desencajado. Hay un problema en la República Dominicana, por eso, y que claro, nosotros hace tiempo que lo veníamos advirtiendo. No, eh, no, no, no, no lo van no lo vas sumando todavía, todavía falta mucha gente, pero este llamado del el ex de educación Andrés Navarro a las clases semipresenciales me parece poco estudiada, me parece poco, poco pensada de parte de él, porque es inimaginable que, a, que alguien pueda llamar a clase presencial cuando en este momento eh, los picos de contagio están muy altos, cuando los picos de muertes están muy altos y que la República Dominicana, lamentablemente, todavía no tiene una vacuna. No tenemos una vacuna y aunque se ha hablado de, de, de que la vacuna va a estar aquí en marzo, yo no lo creo, eh, le vamos a dar ese beneficio de la duda al presidente, pero... Fíjense ustedes que ya estamos a final, hoy estamos 29 de enero, ya estamos a final de enero, eh, queda un mes, ¿verdad?, prácticamente para que entre eh, en marzo y entonces. Yo no creo que esta vacuna eh, o las vacunas que ha contratado la República Dominicana estén para marzo, pero ojalá que sí, ojalá que sí, pero nosotros estamos listas para agosto. La República Dominicana está en lista eh, para agosto en muchas de estas eh, vacunas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez, que ya se integra al programa en el día de hoy. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerjan, Amables televidentes, agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Pero te han dejado, te hemos dejado solo. Sí, tuve que iniciar solo. No sé qué le pasó al maestro. Amado Amado José Ros, un hombre madru ¿Está? Ma madrugador. Se quedó dormido. Eso es bueno, ese que ha dormido. Sí, yo creo sí, que sí. eso es parte de nuestra cultura. Claro. Eh, dejémonos de hipocresía, que, también, que es parte de la cultura, quedarse dormido. Todo el, a todo el mundo un día le coge el sueño. ¿Pero de cuál es de la seña? ¿De los españoles? No sé de cuál. No creo que sea de los haitianos, <risa> ni de los africanos, <risa> ni de los indígenas. Yo creo que fue de los españoles. Le damos esa parte. Adelante, Francis. Mira, ciertamente que la política hace que políticos procuren dar opiniones y que en esta etapa que se encuentra la República Dominicana, que ha debido de repensar el modo de combatir el COVID y, y en cierta forma hemos aperturado justamente o hemos ampliado la apertura justamente cuando tenemos el mayor pico, sí. es contraproducente la la propuesta que ha hecho Navarro. Y pareciera lo que es, que al estar fuera ya de simplemente ser un espectador, pero a la vez eh, dar muestra de que estuvo ahí en su momento. Y fue de quien Fulcar recibió de Navarro el ministerio, ¿verdad? Porque de, nunca renunció. De Andrés Navarro. Verdad que sí. Sí. Que fue quien debió de entregar los planes y las etapas en las que la educación dominicana debía de entrar en pandemia. Y él tiene la experiencia del inicio y, de la, y del y del del segundo y del segundo brote. Ajá. Entonces quién era? Ah no no, fue el de Santiago. Fue en Mirabal. Ah, sí, sí, es cierto. Gracias, cierto. nos apuntaban sí, aquí. Es cierto. Eh, Gracias Erick, por la corrección. Erick Yo que sabía que tenía algo. correcto. Sí. Eh, Pero. Peña Mirabal. Que ahí, sí, cuando él entró al ruedo, renunció verdaderamente. Entonces, en definitiva. Están, están informados estos técnicos. No, estos muchachos eh, están, eh, empoderados. están, están o sea, en eso. Están haciendo un esfuerzo los muchachos. Eh. Entonces, ya la política no les es ajeno a ellos. Claro y opina, no. y hay que ver que él y a si te irá unos uno mensaje bien ponderado corto pero conde, ponderado sí, sí, sí. que dice no, pero me, estos muchachos le están dando seguimiento a la política. Como debe ser la, la juventud empoderada de la política. Bueno, definitivamente cuando hablábamos de Duarte, era de 19 años. Sí. Un muchacho de 19 años que tú le digas de la patria, le hables de la patria, con una formación como la que tenemos nosotros mismos en los hogares no hemos completado el ciclo de enseñanza que debemos de darle a nuestros hijos. Y yo he dicho en muchas ocasiones que los muchachos en esta etapa que están llevando tan, están teniendo tanta influencia, las medios, las redes y, y maestros que hoy día son más autodidactas, es prácticamente llevar la discusión a tu casa. Porque como te formaron a ti, a como se está formando tus hijos, es eh, totalmente distinto. Distinto, claro, sí. Obviamente por la etapa, pero no tan conservadora. Pues miren, yo vuelvo a traer a colación a Pelegrín. Aquí se está gastando un dineral, un dineral, como si debíamos, no obstante la pandemia, en, eh, abrir las clases. Parece que se, nos apoderó, no, no, eh, se apoderó de nosotros el terror a tener un año en el que se orientara al estudiantado, a la lectura, a la, al encuentro con, con estos valores patrios que hemos estado hablando durante este, estos días, sobre todo porque es el mes de la patria. Y, se, y haberse podido evaluar al final, dándole seguimiento con, con libros y el estudio de estos libros. Y luego, ya la pandemia corregida en gran medida controlada, entrar entonces a la escuela. Pero a mí me luce que estamos en un pico muy, muy alto por la cantidad de personas que murieron ayer. ¿Cuántos fueron? 24. 24. 24 personas. Y la que están infectadas, que nosotros nos estamos enterando, es alto. ¿Mm? Entonces, creo que, que la opinión de, de semipresencial debe ser eh, un arranque político que yo no le doy mucha, porque ya sabemos que en estos momentos es imposible la apertura o la semiapertura de la escuela presencial. Son muchos los eventos que hemos tenido, son muchas las cosas, los tropiezos que hemos tenido. Y bien haría la, el ministro de Educación en reforzar, reforzar, en el sentido de sacarle el mayor provecho a los medios que se están utilizando que a la vez están costando tanto y tanto dinero para la República Dominicana y sobre todo a cargo del presupuesto nacional, que como todos sabemos es un presupuesto mucho más grande, mucho más robusto, pero muy cargado de deudas y de compromisos de los cuales sabemos que el presidente Luis Abinader estaría haciendo maravilla de conseguir en primer orden cumplir con las promesas de infraestructura o de inversión que dinamice, que dinamice precisamente la economía nacional. El tema de turismo está ahí, el tema de remesa está ahí, porque somos muy dependientes de ellos He visto en los últimos días que se ha mejorado el abastecimiento de frutos, He visto muchos eh, mucho vegetal en la calle, muchos rublos, eh, yuca, batata. Y eso me anima. Eso me anima. Que te esperamos te anima. ¿Eh? Que te anima. Sí, porque se ve que el campo. ¿Y cuándo la República Dominicana ha dejado de producir? Bueno, pero se Pero ve. ni siquiera en la pandemia, en el momento sí. eh, eh, más eh, sí. eh, cerrado de la República Dominicana, aquí se dejó de producir. La República Dominicana está produciendo más del 85% de lo que consume. No. Eso, pero eso no es de ahora. No. Eh. La Mira. República, claro que sí. ¿Y que ah, que investig... me llame un productor. Que me bien. llamen los productores para que tú veas que la República Dominicana pana... produce más del 85% Mira. de, de los productos que consume. en Hágate bien, para que claro, tú te des cuenta que eso no lo decían los demás eh, incumbentes de agricultura. No, no, así es. No, así no, es. No llega y al tú 85. Tú no puedes escribir que así es. Anda por el 65. Más del 85% y... por ciento de los productos. No, pero no. Dime tú, en pandemia, ¿qué entraba a la República Dominicana? ¿Qué producto entraba a la República Dominicana? No, pero es que del, del campo realmente no consumimos tanta yuca importada ni plátano importado. No, no, no, no. Me en estoy todo el sentido, a, estoy hablando de todos los productos. Pero no había, ya, ya. Eh, eh, hacia, eh, hacia en, un... en pandemia, en pandemia, ¿qué producto entraba a la República Dominicana? Si estaba, si estaba, si estaba todo prácticamente no, cerrado. Los puertos no cerraron. Eh, los puertos no cerraron, Francis, entonces, pero, pero nadie entraron, estaba La mayoría de industrias estaban cerradas, Ejemplo, tú lo sabes. En pandemia. Lo que estuvo en riesgo era el abastecimiento Navidad, porque de eso algo sé yo, porque me, me involucré por años en el tema de compras internacionales y en el de abastecimiento local. No, nadie, nadie, nadie, en ese no momento, yo te puedo decir que entre marzo, en marzo, se restablecen tradicionalmente las importaciones de producto, porque se queda desabastecido el mercado en Navidad. Pero cuando entramos ya a la etapa de julio-agosto, estamos comprando o haciendo compromiso para la etapa de la entrada de noviembre a diciembre. Y esos son los ciclos de comercio internacional más preclaros. Incluso, te puedo decir que con relación al cambio de clima que hay eh, o de o de, o de estación que hay en Sudamérica, en Sudamérica, que cuando estamos en, ver, en verano, allá es invierno, nosotros aprovechamos para que tú sepas uh -huh. las frutas vegetales o las frutas exóticas de Chile y Argentina, que están las pasas racimales, que es cuando se contratan para que lleguen aquí en noviembre. Pero todo eso estuvo aquí, que son las tradicionales importaciones que teníamos. Al punto, y tú me entonces da un punto importante a, al tener esa concepción, y es que no, hay, no ha habido razón más allá del combustible para que estén tan altos los... los Alimentos de primera necesidad. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Amado José Rosa, que se integra. Sí, buenos días, Francis Yerjan. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos, como siempre, desde las 7 de la mañana. Decía el Quijote: Cosas Veredes, Sancho. Hey, Cosas Veredes. Sí. Bueno. El sueño me traicionó. Sí, brutal, eso, ¿no? eso es parte, eso bueno, es bueno. Tú le vas a reprochar eso así. al sueño. No, miren. imagínate qué voy a hacer. Miren. El sueño es un delincuente que se escapó de su celda. A propósito de lo que plantea el, el ex ministro de educación, miren este dato. Acércate para acá, Erin. Miren este dato. Yo tengo en mis manos el boletín número 310, no sé si lo pueden ver aquí, el 310, de salud pública. ¿En cuánto no pusieron? Fíjense ustedes que ahí habían en la provincia de muertos, no muertos. ¿Lo ven? Uh. Miren que no hay ni un muerto en las últimas 24 horas. Pero, pero vámonos aquí para que ustedes vean. Miren cuántos muertos hay. Pueblo, atención a esto. Ahí, ahí en el boletín 310, hay 2.513 muertos. ¿Pueden entender eso? Dice eh, eh, Carlos Batista. Vamos a ver qué dice el boletín número 315. Para que ustedes vean, señores. El 315, es decir. Cinco boletines más adelante, miren a cuánto sube. Agárrense de ese número: 2.603. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Eh? El otro, ¿cuánto era? ¿2000 cuánto? 2.513. Pero 2, estamos mil... hablando de cinco días. Después. Eso es lo que yo quiero que la gente eh, le, to, eh, le ponga atención. Que, claro, porque los, los boletines son diarios. Y si el boletín número 15, el 315, ¿verdad? Habla de 2.600. Habla de, de, 25, de, de 2.600. El, do, el, el boletín 310, te habla de 2.513. O sea, que hay 100 muertos menos. De, señores, lo que está pasando en la República Dominicana es grave. Espérate, y ayer... Espérate, espérate, espérate, espérate. Porque es probable ah, que es probable. estemos ante una, un hecho sin precedente en la historia que estén resucitándolo no, no, no, no, porque yo eh, eh, eh, me refiero, vamos a ver, para que no se... Porque malic... lo que yo entiendo es que el boletín anterior tiene más muertos que no, el boletín. No, no, no, no, no, ah, lo que yo ah, quiero ver bueno. es cómo subió, por ejemplo, miren, el, el boletín 310, mírenlo ahí, uh -huh. tiene, fíjense aquí que la la va de 130 muertos, lo ven aquí, 130. Ese es anterior al otro. ¿verdad? Ajá, anterior, y el total de acumulado es de 2,503, se lo okay. pueden ver ahí, ah, ahora mírenlo sí, ahí. Acumulado. Entonces, cuando tú te vas cinco días más adelante, 2, que es el 315, 300, miren el, la cantidad de muertos que sube. 600. ¿Eh? 100, 90 muertos de un tablazo 100, en cinco días. Sí, bueno, sí, 90. ¿Se acuerdan lo que yo he venido denunciando aquí? Señora, la gente se está muriendo por paquete, por paquetes. ...y el Ministerio Público calladito... Eh, ...no, el Público no, el Ministerio de eh, Salud... ...de Salud, sí, el Ministerio de Salud... Eh, ...calladito... ...y no te publica ni una sola muerte en las últimas 24 horas... ...es decir... ...que esos muertos, atención Francis, que te lo dije cuando entraron... ...lo vienen contando... <coughs> a, ...¿a quién se lo van a pegar? ...al gobierno de Danilo, seis meses atrás... ...entonces no se puede decir... ...que vamos a abrir las escuelas... Eh, ...vamos a, a clase presenciales presencial con esa cantidad de, de, de contagiados. No, imposible. ¿Eh? imposible. Eh, es una locura lo de... Adelante, Si Subió 90, ¿va a subir cuánto? No, y deja y yo, y yo esperen el tablazo hoy, eso lo dije, esperen esos tablazos que se lo van a sumar todo calladito. Sí, señor. Y, si, y el que no investiga no se va a dar cuenta. Bien, vamos a ver la pregunta del día, mis amigos. ¿Está usted de acuerdo con que la docencia sea semipresencial en las escuelas nacionales? Ay. Háganos el feedback, 829-451-3381. Y vamos a ver, porque ya hace un rato que dimos la misma pregunta, ¿no? Que hey. hicimos la pregunta. Vamos Mira. a ver, Yerian, que tiene nuestro Mira, amigo. un saludo, manda, escucho.